Anda un rumor, anda un rumor de que van a cerrar el país. Muchas personas estaban preocupadas por eso. José Luis estaba preocupado, tenía un, un, un, un, un tenía una búsqueda ahí de noche y tiene un picapoyo en la noche. Entonces, anda un rumor de que van a cerrar el país. Pero ¿qué pasa? El gobierno ha, de, ha desmentido eso. Montalvo salió en en decir que no, que no, sea, que no se pensaba eso. Pero todo el mundo estaba esperando que Luis Abinader y que el presidente se reunieran para determinar si iba a haber un estado de emergencia nuevamente, ahora después que pasaran las elecciones, y también que si iba a haber toque de queda. Pasa a ser que Aún no se ha decidido nada. Luis dijo que él dejaba que el presidente eh, decidiera, porque todavía sigue siendo el presidente. Él hizo algunas sugerencias, pero muchas personas están asustadas porque entienden, piensan que por el aumento que ha pasado del COVID, viene un estado de emergencia fuerte. O sea, que la gente va a ir a los supermercados. Van a con... Usted va a comenzar a ver la gente, Oigan, me lo voy a decir algo. Usted va a comenzar a ver la gente yendo a los supermercados y en estos días. Y a los bancos, con un miedo, ya ustedes saben, terrible, con, pensando que algo malo va a pasar. Y, y le, mire qué es lo que pasa, para que entiendan. Hay gente que dice, no, porque tienen que cerrar. Ok, no hay problema con cerrar, pero para tú cerrar la economía, tú tienes que tener una, un consenso de varios sectores. Y entre esos sectores está el empresarial. Ni Danilo ni Luis van a poder decidir de manera tan rápida y Luis no es tan tonto que va a ese va a ese muerto él, porque Luis lo que va a decir es, espérate, eso es un, un consenso que tienen que hacerlo Danilo y el empresariado, no crean eso, o sea no crean eso de que no, porque Luis tiene que pensar, no es que no está pensando con la, que no está pensando de forma personal o no, sino que Luis lo que está diciendo es es algo que, que no es tan sencillo que debe tener la responsabilidad el Poder Ejecutivo que está actualmente junto, que yo supongo, que no lo dijo, pero yo supongo con el sector empresarial. Porque cerrar empresas aquí no es fácil. Y, y más personas que viven de... que producen dinero y ganan dinero, y muchas empleos se han perdido por esa misma razón. Entonces, volver a de nuevo a eso, no es que tú lo va a pensar y lo va a decir, ah, voy a tirar un, una moneda... Si cae cara, cara, vamos a ser el país. Si cae cruz, eh, lo dejamos abierto. Eso no es así, señores. Eso pasa por un proceso, una evaluación, un consenso de varios sectores de que se pongan de acuerdo para poder tener el estado de emergencia. Pero hasta el momento todavía se descarta. El presidente, nuestro presidente, eh, bueno, ya no nuestro presidente, Luis Abinader, electo, tiene razón en el sentido de que ellos tienen que tratar de buscar una forma tranquila del traspaso de mandato. Y él tiene que concentrarse mucho en eso. Y, y Luis, y, perdón, y Danilo que se concentre un poquito más en lo del COVID. Paso a explicar para la gente que a veces no entienden en esto. Los traspasos presidenciales siempre tienen un tiempo de 90 días. 90 días, sí, tres meses. Tres meses. Ahora menos de uno. Para un cambio de gobierno de 16 años, porque tenemos que sumar el de Leonel, porque seguía, seguía la misma estructura. Para un cambio de gobierno ahora, eso no es tan sencillo. Eso no es que vamos y que... ¡Llegamos! ¡Usted se fue! ¡Ah, oh, ok! ¿Está haciendo que me toca? Déjame sentarme. Ok, déjame sentarme. ¡Ah, ok! ¡Qué cómodo! ¡Wow! Ya, todo sigue normal. ¡No! Viene lo que se llama auditoría, viene evaluación, viene qué se, se va a hacer con el personal. Por eso yo creo que en lo que dijo Luis en el discurso de esta mañana, luego de salir del Palacio Presidencial, él evaluaba la forma en cómo iba a ser el cambio, del traspaso de gobierno. Y que lo del COVID, él iba a dar sugerencias, él iba a sugerir algunas cosas al presidente, para que el presidente se encargue teniendo un consenso junto con el país, no como una comunicadora, periodista como que tiene la voz, que dice disparate y, y, y el que estaba al lado de ella, que también es otro disparatoso que no que déjenle ese muerto a Luis, que Dalilo no joda más que la gente no agradece, venga acá y, y ¿de qué agradece? Es que la gente no tiene que agradecer los funcionarios públicos están para ir para... Usted le paga... Hasta, el 16. Pata de, hasta el 16 de agosto... Se le va a pagar su cuarto... Porque pregúntale a Danilo si ahí no se le paga... Ahí se le paga... Es un empleado del sistema público... Ah no... Porque no lo, no lo apoyan en el voto... No tiene que preocuparse por el COVID... Esos dos... ¡Balbarazos los dos! ¡Balbarazazazo! No... El presidente tiene que buscar una forma... Y creo que la está, está buscando la forma... De quedar bien con eso del tema del COVID. Porque ahorita viene ese baile, deja el problema a Luis. Luis que va a decir, ah, bueno, fue fulano. Va a ser peor, eh, para Para el presidente va a ser peor. Y va a decir, ah, no, porque... No, no, no, fue el que me lo dejó así. Miren, esto toyo que me dejó. Yo le entregué el celular nuevo. Y Me juntó yo aquí, eh. Si no. Entonces yo creo que eso de querer forzar para que Luis tome acciones para el COVID, no lo veo bien. Él puede dar sugerencias, pero las decisiones las tienen que tomar el empresariado y el presidente. Porque cuando usted habla de cerrar, como escuché al ministro de, de Salud que me enviaron un video, no sé si eso es reciente, no puedo asegurarlo, usted tiene que analizar y pensar que hay empleo que se van, que hay... Trabajo que van a cerrarse totalmente. Banco, eh, sitio público, eh, supermercado, algunos supermercados y todo eso. Y eso es un empleo. Imagínense ustedes. Estamos hablando de agravar, de, de ponerla más difícil la economía. Eso no es tan, que tan sencillo. Ah, no. Eh, vamos, yo creo que tienen que cerrarlo. Pero espérate. Deja que haga un consenso entre ellos dos. El presidente está trabajando en eso. Y el próximo presidente está trabajando también en el cambio de gobierno porque vuelvo y digo, antes eran 90 días. Esta vez es casi un mes, que en un mes no es lo mismo que en 90 días preparar una comisión de evaluación. Eso no es tan fácil, eso no es tan sencillo. Entonces debemos saber cómo manejar esta situación. Entiendo que todo el pueblo quiere buscar una solución al COVID para que no siga aumentando. Pero tampoco podemos decirle a Luis, mira Luis, eh, dile a lo que se vaya donde quiera, a la, la porra, como dice mamá, y, y encágate tú de eso. No, eso no es así. Eso no es así. Pues, ah, porque, como yo digo, ah, pues una silla, que yo vine y llegué aquí, va. Ok, una silla, me ya, eso no es así. Entonces... Entiendo, primero, lo de que van a cerrar el país todavía es falso. Eso es que evaluarlo. Y vuelvo y digo, los empresarios son los que van a decidir si cierran el país o no. No va a ser el presidente. Se lo estoy diciendo yo. Porque el, que, el sector que más va a afectar es el empresariado. Entonces, el, el empresariado no va a tomar las decisiones así tan tranquila Ah, no, vamos a cerrar. Y para pedir millones, y pedir dinero. No, eso no. Sí, y nosotros, ¿qué, qué vamos a hacer? Nosotros, Nada, pues, ni ver en ese entierro, ni ver en ese entierro. Así que yo creo que en ese caso, en ese caso, eh, debemos encontrar un poquito mejor.